En ocasiones esperamos de pie durante horas para ver un espectáculo, una exposición, un monumento, para comprar algo. Si vas a pasar mucho tiempo de pie, sigue estos consejos. Evita esperar a pleno sol. Si no consigues algo de sombra, usa un sombrero o sombrilla. Usa ropa adecuada a la época del año y temperatura. El calzado debe ser cómodo, evitando el tacón alto o el zapato completamente plano. Tu postura debe ser erguida, con los hombros rectos y la cabeza cabeza mirando hacia adelante con las lumbares relajadas. Separa ligeramente los pies para compensar el peso y alterna el peso de una pierna a otra. Utiliza prendas holgadas, en especial los pantalones. Lleva agua y alimentos si se prevé una espera larga. Evita que los más mayores o los más pequeños estén largas horas de pie. Puedes evitar el dolor de pies haciendo ejercicios con los tobillos. Cuando termines su espera, trata de realizar un paseo de unos 20 minutos para reactivar la circulación. Las esperas también pueden ser saludables.